Vídeo rápido con dos noticias del tridente del PSG Empezamos por Leo Messi Para Lionel Messi, junio de 2021 fue un mes muy importante y trascendental para él El haber ganado la Copa América con su selección argentina Hecho que podría volver a ocurrir este 2022 Existe un antecedente en las calles de París Y es que cuando el Paris Saint Germain ficha una estrella del fútbol mundial La selección nacional de su país se corona como el campeón del mundo al año siguiente En 2001 el Paris Saint Germain fichó a Ronaldinho por 5.1 millones de euros el astro brasileño llegó a la capital francesa tras dos años en Brasil para luego de dos temporadas en Francia partir rumbo a Barcelona como campeón del mundo en Corea y Japón sin haberse lucido con la camiseta parisina. En 2017 fue un año clave para el Mónaco y Kylian Mbappé. Después de un año fantástico para él, la superestrella francesa firmó un contrato por valor de 180 millones de euros con el Paris Saint-Germain, iniciando un momento importante en su historia como futbolista profesional. Al término de su primera temporada, el jugador arrancó en 2018-19 como campeón del mundo en Rusia. Luego de salir del Barcelona y ganar la Copa de América en Brasil en Maracaná, el Paris Saint-Germain recibe al crack argentino. 2022 comienza a ser una historia diferente para el exjugador del Barcelona después de un difícil proceso de adaptación con su nuevo equipo pero no siempre importa cómo se empieza porque a finales del año Messi espera repetir lo que hicieron Ronaldinho y Mbappé con su selección un año después de fichar por el Paris Saint Germain y coronarse como campeón del mundo con su selección por tanto Leo Messi que sigue levantando auténtico fulor por los estadios vamos a hablar ahora de sus dos compañeros en el tridente del PSG de Messi de Neymar y lo que se ha dicho en Francia sobre la relación entre ellos desde que Cristiano Ronaldo tomó la decisión de salir del Real Madrid, el camino del portugués no ha sido el esperado y muchos se preguntan por qué el delantero no eligió seguir su carrera en el Real Madrid. En la Juventus sus números no fueron malos y sus cifras goleadoras estuvieron casi a la altura de las que conseguía en el Real Madrid. En las tres temporadas que estuvo promedió más de 25 goles en Liga, pero el fracaso llegó en la Champions League, la gran ambición de los italianos. En la primera campaña hizo 6 goles, en la segunda 4 y en la tercera otros 4 y Nunca pasó de cuarto de final. Un desastre para el futbolista que venía de ganar cuatro orejonas en cinco años en el Real Madrid. Incluso la Juve se resintió en el campeonato liguero. Perdió una liga y dos copas de Italia en el tiempo que contaron con Cristiano. Ya había entrado en su treintena y viendo que en la lluvia no estaba logrando el éxito que quería, Cristiano regresó a su antigua casa, Old Trafford, esa que abandonó en 2009 para convertirse en leyenda del Real Madrid. Era una unión que levantó muchas dudas. Por la edad del futbolista y por el mal momento que atravesaban los Red Devils, pero aún así, Cristiano apareció como el salvador y en su primera campaña. Sus números le acompañaron, 18 goles en la liga, tercer máximo goleador en la competición y 24 tantos en total. Pero el equipo no lo acompañó, quedó fuera de los puestos de la Champions, eliminado en la octavo de Liga de Campeones y sin levantar un solo título. Esa temporada tras forzar la marcha en verano, la historia no ha mejorado demasiado. Un gol en seis partidos y fue de penalti en la Europa League. Además, el United no está de momento en los puestos de clasificación para la máxima competición europea por tanto esto es lo que se afirma desde la prensa francesa